La mayoría de las obras maestras de Dickens fueron escritas como entregas mensuales o semanales en periódicos, siendo posteriormente reimpresas en libros. Estas entregas hacían las historias más baratas y accesibles. Parte del gran talento de Dickens era incorporar su estilo por entregas con un coherente final de la novela. Hoy leemos Raquel y ya damos comienzo. Espero que te guste. Raquel por Charles Dickens La luz de una vela brillaba débilmente en la ventana. Esa ventana hasta la que había subido con frecuencia la escalera negra para que se deslizase fuera todo lo que hay de más valioso en este mundo, para una esposa trabajadora y para una nidada de hambrientos hijos pequeños. Y Esteban agregó a sus restantes consideraciones el repulsivo pensamiento de que de todas las desigualdades que nos ofrecen los diferentes pasos de nuestra existencia sobre la tierra, no hay desigualdad mayor que la que se manifiesta en la muerte. Comparada con ella, no es nada la del nacimiento. ¿Cómo comparar el hecho de que esta noche y en el mismo instante nazca un niño hijo del rey y otro niño hijo de un tejedor, con el de la muerte de un ser que era útil para otros o querido por otros, mientras que aquella mujer, desenfrenada, seguía viviendo. Con la respiración en suspenso y a paso lento, pasó tristemente Esteban del exterior al interior de la casa. Se dirigió a la puerta de su habitación y entró. Todo era allí tranquilidad. Raquel estaba sentada junto a la cama. Raquel volvió la cabeza y la luz de su rostro brilló en la medianoche del alma de Esteban. Estaba sentada junto a la cama velando y cuidando a su mujer. A decir verdad, él solo vio que... Que aquel yacía en el lecho, pero sabía de sobra que no podía ser sino ella, aunque las manos de Raquel habían colocado una cortina que la ocultase sus ojos. Los repugnantes vestidos que trajo habían desaparecido y en su lugar se veían algunas ropas de Raquel. Todo en el cuarto estaba ordenado y en su sitio, tal como Esteban lo tenía siempre. El fuego acababa de ser provisto de combustible y el hogar estaba recién barrido. A Esteban le parecía ver todo esto en el rostro de Raquel, y no apartaba del mismo su mirada. Pero mientras estaba así, mirando, las lágrimas consoladoras que llenaron sus ojos se lo ocultaron, aunque no sin que viese antes la mirada elante que ella le dirigía y advirtiese que también, a los ojos de Raquel, se agolpaban las lágrimas. Ella se volvió otra vez hacia la cama, y viendo que aquella mujer seguía tranquila, habló Esteban con voz baja, serena y animosa. —Me alegro de que al fin hayas venido, Esteban, pero has tardado mucho. Estuve caminando sin rumbo por las calles. Me lo imaginé, pero la noche está muy mala para pasear. Llueve muchísimo y se ha levantado un viento muy fuerte. ¿El viento? Cierto, soplaba muy fuerte. Qué estrepito formaba dentro de la chimenea con sus súbitas oleadas. Pensar que habían dado por la calle con semejante viento y que no se había siquiera enterado. «Vine ya otra vez durante el día, Esteban. La dueña de la casa fue en busca mía a la hora de comer. Me dijo que había aquí alguien que necesitaba ser cuidado. Tenía razón. La encontré delirando y sin conocimiento, con heridas y magulladuras, además». Esteban se acercó lentamente a una silla y se dejó caer en ella, bajando la cabeza delante de Raquel. Vine para hacer lo poco que está en mi mano. En primer lugar, porque cuando éramos muchachas, trabajábamos juntas y porque yo era su amiga cuando tú la cortejabas. Esteban apoyó la mano en la frente llena de arrugas y gimió en voz baja. Y además, porque conociendo como conozco tu corazón, estoy segurísima de que eres demasiado generoso para dejarla, no ya que se muera, sino que sufra por falta de socorro. Tú sabes quién es el que dijo que aquel de vosotros que esté limpio de pecado tire la primera piedra. Muchos son los que lo han hecho, pero no eres tú, Esteban, capaz de tirarle la última piedra viéndola caída tan lastimosamente. —¡Raquel! ¡Raquel! Esta le contestó con acento impregnado de compasión. —Que el cielo te recompense por lo cruelmente que has sufrido. Tienes en mí una pobre amiga del alma y de corazón. Las heridas de que Raquel había hablado parecían estar en el cuello de la mujer que por propia voluntad se había convertido en una Paría. Se las curó aunque sin dejar que Esteban las viese. Humedeció un paño en la palangana en la que había vertido un líquido de una botella y lo aplicó suavemente sobre la herida. Había acercado a la cama la mesita de tres patas sobre la que había dos botellas. Una de ellas era la que contenía el líquido. Esteban no se hallaba sentado tan lejos que no leyese a seguir con la vista el movimiento de las manos de Raquel, el rótulo que tenía esa botella escrito con letras grandes, se puso lívido, como poseído de un súbito horror. —Me quedaré —dijo Raquel, volviendo a sentarse hasta que den las tres me quedaré. —Hay que aplicarle otra vez a esa hora esta misma medicina y después se la deja tranquila hasta que sea de día. —Pero descansa tú, querida, que mañana tienes que trabajar. Dormí bien la noche pasada. Si me empeño soy capaz de pasar en vela muchas noches. Eres tú quien necesita descanso. ¡Qué pálido y cansado estás! Haz por dormir en aquella silla mientras yo velo. No me hace falta que me digas nada para que yo sepa que no dormiste anoche. El trabajo que a ti te espera mañana es más pesado que el que me espera a mí. Llegó a los oídos de Esteban el bramar de los embates del viento en la calle y sintió que sus pasadas iras pugnaban por apoderarse otra vez de su alma. Se había sobrepuesto a ellas. Las arrojaría lejos de sí, confiando en que la presencia de Raquel le ayudaría a defenderse de sí mismo. No me ha conocido Esteban, no hace sino mirar muy fijo y mascular como adormilada algunas palabras. Le he hablado muchas veces, pero no se da cuenta, tanto mejor. Cuando recobre otra vez su sano juicio, yo habré hecho por ella cuanto ha estado en mi mano y ella no lo sabrá. ¿Cuánto tiempo calculan que seguirá así? Asegura el médico que su cabeza funcionará en el mejor de los casos mañana. Los ojos de Esteban volvieron a fijarse en la botella. Corrió por su cuerpo un escalofrío que sacudió todos sus miembros. Raquel pensó que se había resfriado con la humedad, pero él le contestó que no, que no era eso, sino que había tenido un susto. ¿Un susto? Sí, sí. Cuando venía para casa, andando y pensando, cuando volvió a acometerle el escalofrío, se puso en pie, agarrándose a la repisa de la chimenea, apretándose los húmedos cabellos con una mano que temblaba como atacada de perlesia. —¡Esteban! Raquel se adelantó hacia Esteban, pero este alargó el brazo para detenerla. —No, por favor, no deja que te vea yo sentada junto a la mesa, deja que yo te vea tan buena y tan generosa, deja que yo te vea tal cual te vi antes al entrar en el cuarto, jamás podré verte en mejor actitud que como estabas entonces, jamás, jamás, jamás, jamás. le acometió una fuerte tiritona y se dejó caer en la silla. Al cabo de un rato se dominó, apoyó un codo en la rodilla y la cabeza en la mano y se animó a mirar a Raquel. Vista la contraluz de la pálida vela, parecía tener alrededor de su cabeza un glorioso nimbo luminoso. Esteban creyó que, en efecto, estaba aureolada. Lo creyó firmemente, mientras el estrépito del exterior sacudía la ventana... Golpeada en la puerta de la calle y se metía por la casa ululando y gimiendo Es de esperar, Esteban, que cuando se ponga mejor vuelva a marcharse, dejándote en paz Esperémoslo por lo menos ahora, y como quiero que duermas, no hablo más Él cerró los ojos, más por complacer a Raquel que por dar descanso a su fatigado cerebro sin embargo, fue gradualmente dejando de oír el estrépito del viento que resonaba en sus oídos, o cambió este hasta producirle la sensación del ruido de su telar en marcha y hasta de las voces que había escuchado durante el día, incluyendo la suya propia. Repitiéndole las palabras que, real y verdaderamente, se habían pronunciado, por último, se esfumó. Incluso esta sensación confusa, y cayó en un largo sueño, turbado por pesadillas. Soñó que se celebraba en la iglesia la ceremonia de su boda con una mujer a la que había querido durante mucho tiempo, pero no era Raquel, y este hecho le produjo sorpresa en medio de su felicidad imaginaria. Mientras tenía lugar aquel acto y Esteban reconocía entre los testigos a varias personas de las que él sabía que vivían aún y a muchas otras de las que sabía que habían muerto, se produjo la oscuridad y siguió a esta una explosión extraordinaria de luz. Estalló la claridad en la tabla de los mandamientos que estaba encima del altar precisamente en una determinada línea de los mismos, y sus palabras brillaron con una luz que iluminaba todo el edificio. Pero, además, resonaron por la iglesia igual que si aquellas en letras encendidas hablasen. Después de esto cambió toda la escena delante y en torno suyo, y de todo lo que antes había solo quedaron él y el sacerdote, Ambos permanecían en pie y envueltos en la claridad del día delante de una muchedumbre tan inmensa como si se hubiesen agrupado en un solo sitio toda la gente del mundo. Y ni aún así pensó Esteban que hubiera podido ser más numerosos todos los allí reunidos Le miraban con rencor y no veía una sola mirada compasiva o amistosa entre los millones de ojos que estaban clavados en él. Esteban se veía sobre una elevada plataforma y aún más alto que él estaba su propio telar, fijándose en la forma de... Tomó el telar y escuchando con toda claridad que rezaban el oficio de difuntos, comprendió que se encontraba en aquel sitio para morir. La plataforma en que se apoyaba se derrumbó y él mismo desapareció. No pudo comprender de qué regiones misteriosas salió para volver a su vida ordinaria y a los lugares que le eran conocidos. De un modo u otro, Esteban se vio en esa clase de lugares, llevando sobre sí la condena de no volver a contemplar jamás el rostro de Raquel, y de no escuchar nunca más su voz, ni en este mundo ni en el otro, en el transcurso de un número inimaginable de eternidades. Durante todo ese tiempo vagaba Esteban sin rumbo, descansaba sin esperanza a la búsqueda de algo que él no sabía bien en qué consistía, sabía únicamente que estaba condenado a buscarlo siempre. Siempre dominado por un terror espantoso y sin nombre, un terror mortal de una figura que tomaban todas las cosas que él veía. Más tarde o más temprano, cualquier objeto en el que Esteban ponía la mirada tomaba la forma de esa figura. La existencia desdichada de Esteban no tenía más objeto que el de evitar que se reconociesen los individuos con quienes se cruzaba. Trabajo inútil. Si Esteban invitaba a esas personas a salir de las habitaciones en que esa figura estaba, si la encerraba dentro de armarios y gabinetes, si apartaba a los curiosos de los lugares en que él sabía que la figura se había escondido y los hacía salir a la calle, hasta las mismas chimeneas de las fábricas tomaban aquella forma y se circundaban de la palabra impresa. El viento volvió a soplar con fuerza, oyó como la lluvia golpeaba en el tejado de la casa y los espacios inmensos por los que él había vagabundeado se redujeron a las cuatro paredes de su habitación. Todo estaba igual que en el momento en que cerró los ojos, salvo que el fuego se había apagado. Raquel parecía haberse adormilado en la silla en que estaba sentada, junto a la cama. La vio envuelta en su chal, completamente inmóvil. La mesa se encontraba en el mismo sitio, junto a la cama, y sobre ella, con sus proporciones y parecidos verdaderos, estaba la figura de que hemos hablado tanto. Esteban creyó que la cortina se movía, volvió a mirar y esta vez tuvo la seguridad de que en efecto se movía. Vio que de ella salía una mano buscando a tiendas algo durante un instante. A continuación la cortina se movió más perceptiblemente y la mujer que estaba en la cama la apartó sentándose. Miró por todo el cuarto con sus ojos odiosos, uraños y desatinados, torpones y grandes, pasando por el rincón en que Esteban dormía en su silla. Esta vez pasó la mirada de aquellos ojos por el rincón y entonces ella, haciendo pantalla con la mano puesta en la frente, lo miró con fijeza. Nuevamente paseó su mirada por toda la habitación sin prestar apenas atención a Raquel y nuevamente volvió a mirar al rincón, al verla hacer también ahora pantalla con su mano, no precisamente contemplándolo a él, sino buscándolo, como si el instinto embrutecido le dijese que estaba allí, pensó Esteban, que ya no quedaban en aquella cara crapulosa, ni en la inteligencia que le animaba los más leves asomos de la mujer con la que él se había casado diecinueve años antes. De no haber sido testigo de aquel cambio que se había realizado paulatinamente, jamás habría creído que era aquella la misma mujer. Durante todo ese tiempo, igual que si se estuviese bajo los efectos de un encantamiento, se sentía Esteban inmóvil e impotente, sin poder hacer otra cosa que mirarla. La mujer, sin salir de su estúpida modorra o dialogando sin hilación alguna con su propia e incapacitada conciencia, permaneció un rato sentada y con las manos en los oídos, descansando en ella en la cabeza. De pronto, se puso a mirar de nuevo por todo el cuarto y entonces por primera vez... Sus ojos se detuvieron sobre la mesa en que estaban las botellas. De las botellas saltó en línea recta su mirada al rincón en que dormía Esteban. Tenía el mismo aire de desafío de la noche anterior, con movimiento, cauto e impenetrable. Alargó una mano ansiosa. Agarró un tazón y permaneció sentada. Meditando unos momentos cuál de las dos botellas elegiría Por último, su mano insensata se posó encima de la botella Que contenía una muerte rápida y segura Y ante los mismos ojos de Esteban Le quitó el corcho con los dientes ¿Era sueño o realidad? Esteban no tenía voz ni fuerza para moverse ni aquella era realidad Y no había soñado todavía La hora de su muerte natural Oh, Raquel, despiértate, despiértate También la mujer pensó en lo mismo Porque miró a Raquel Y luego fue vertiendo en el tazón Muy lenta, muy cautelosamente El contenido de la botella La pócima estaba ya en sus labios Un instante más y ya no habría salvación posible para ella. Aunque se despertase el mundo entero y acudiese con todos sus recursos, pero en ese instante Raquel se puso en pie con un grito ahogado. La mujer forcejeó, golpeó a Raquel, la agarró por los cabellos, pero ésta tenía en sus manos el tazón. Esteban logró arrancarse de su silla. «Raquel, estoy despierto» o todo lo que he visto durante esta noche horrible es una pesadilla. No ocurre nada, Esteban. Yo misma me he quedado traspuesta. Son cerca de las tres. ¡Shh! ¡Calla! Oigo las campanadas del reloj. El viento llevó los toques del reloj de la iglesia hasta las ventanas del cuarto. ¿Escucharon? Eran las tres. Esteban miró a Raquel... Advirtió su extrema palidez, vio sus cabellos en desorden, vio las rojas señales que unos dedos habían dejado en su frente y tuvo la certeza de que su sentido de la vista y del oído habían permanecido despiertos. Hasta el tazón seguía en la mano de Raquel. Esta vertió tranquilamente el contenido en la palangana y dijo mientras empapaba un paño en el mismo. «Pensé que serían cerca de las tres. ¡Cuánto me alegro de haberme quedado! Cuando le ponga esto sobre la herida habré terminado. Ya está. Ha vuelto a quedarse tranquila. Tiraré las pocas gotas de líquido que quedan en la palangana porque no es prudente dejar aquí ni siquiera una misma cantidad de este medicamento». Conforme hablaba vertió sobre la ceniza del hogar el contenido de la palangana y rompió en este último la botella. Ya no le quedaba otra cosa que hacer sino cubrirse con el chal antes de salir al viento y a la lluvia de la calle. —¿Me permites, Raquel, que te acompañe a estas horas? —No, Esteban. De aquí a mi casa no hay más que un minuto. —¿Y no te da miedo dejarme solo con ella? —preguntó Esteban en voz baja, mientras la acompañaba hasta la puerta. Cuando Raquel le miró y dijo, —Esteban—, este cayó de rodillas en la pobre y ruin escalera y se llevó los labios a la punta de su chal. —Eres un ángel. ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! «Ya te he dicho, Esteban, que solo soy tu pobre amiga. Los ángeles son otra cosa. Hay una cima muy profunda entre una mujer obrera llena de defectos y los ángeles del cielo. Mi hermanita sí que está entre ellos, pero ya no es lo que fue». Al decir estas palabras, Raquel alzó los ojos al cielo por un momento, Después lo bajó para mirar a Esteban a la cara con todo el cariño y suavidad de que eran capaces. Tú me has cambiado, Raquel, de mal en bien. Has conseguido que yo anhele humildemente parecerme más a ti y que sienta temor de perderte cuando haya terminado esta vida y se haya aclarado el embrollo de la misma. Eres un ángel y acaso, acaso hayas tú salvado la vida de mi alma. Raquel lo contempló arrodillado a sus pies, con la punta del chal todavía en la mano, y al ver el sufrimiento que se pintaba en su rostro, se apagaron en sus labios las palabras de reproche. Vine a esta casa desesperado. Vine a casa sin una esperanza, loco de pensar que... Había bastado una palabra mía de queja para que se tratasen de obrero levantisco. Te dije antes que había sufrido un susto. Fue al ver encima de la mesa la botella del veneno. Jamás he lastimado criatura viviente, pero fue tan inesperada esa visión que pensé, ¿quién sabe lo que yo sería capaz de hacerle a ella, a mí mismo o a los dos? Raquel le tapó la boca con ambas manos, aterrorizada para impedir que siguiese hablando. Esteban las agarró con la mano que tenía libre y las retuvo sin soltar el borde del chal, diciendo precipitadamente. «Pero te vi junto a la cama, Raquel. Has estado ante mis ojos durante toda la noche. Durante mi sueño sobresaltado tenía yo conciencia de que seguías estando allí». De ahora en adelante te veré siempre en este lugar. Nunca más veré ni pensaré en ella sin que te vea a ti a su lado. Nunca más veré ni pensaré en cosa alguna que me irrite sin que te vea a ti a su lado. A ti, que eres mucho mejor que yo. Y si es como yo me esforzaré por esperar el día, y así es como miraré confiado el día en que tú y yo podamos, por fin pasear juntos allá muy lejos, al otro lado de la cima profunda, en la región en que mora ya tu hermanita. Besó de nuevo en el borde del chal de Raquel y la dejó marchar. Ella le dio las buenas noches con voz desfalleciente y salió a la calle. El viento soplaba del cuadrante por el que el día iba a aparecer muy pronto y soplaba siempre con la misma fuerza. Había barrido delante de él las nubes limpiando el firmamento y la lluvia se había agotado o se había trasladado a otra parte dejando que brillasen las estrellas en el cielo. Esteban permaneció con la cabeza descubierta en mitad de la calle viéndola desaparecer con paso rápido. Y Raquel era, en la tosca imaginación de aquel hombre, con relación a todo lo demás de su vida, lo que eran los brillantes luceros comparados con la mustia vela que brillaba en la ventana de su cuarto. Fin